normalmente porque ah ya se que me dice no pero se puede aplicar la química se después esto queda así y después se queda una textura textura de fondo bueno el proyecto echando lápiz es un proyecto colectivo y colaborativo Podría definirlo como una emulación de la expedición botánica, solo que no pretende una mirada científica a la flora que encontramos en el barrio, sino una mirada poética. Eh, nosotros entendemos una mirada poética como la manera singular como cada persona percibe y luego cómo encuentra desde su propia expresión una manera digamos, de representar eso que está observando. Eh, en este caso hemos conformado un grupo de trabajo con habitantes de los barrios eh, San Felipe y Juan 23, con el ánimo de eh, dibujar la flora que encontramos aquí en el Centro Cultural y también la que encontramos en los alrededores del, del barrio. Eh, partimos de la base para este tipo de proyectos de que todos los seres humanos dibujamos es decir, el dibujo nos es común a todos los seres humanos y nos interesa digamos, señalar esas singularidades o esas maneras particulares como cada quien dibuja es un espacio también para encontrarnos, para intercambiar saberes dado que buscamos que cada persona eh, pueda indagar eh, acerca de los usos medicinales, alimenticios, ornamentales, historias, mitos, etcétera, en torno a la plantica digamos que ha dibujado. Desde luego esto se les pide que lo averigüen, no en las enciclopedias, ni en internet, sino con el, con los vecinos o con o con el abuelo, o con el papá, en fin, porque nos interesa, digamos, reconocer esos saberes que eh, poseemos y que eh, difícilmente, digamos, circulan porque no están avalados por eh, la institución, academia, o por el saber científico, etc. Entonces, reconocer esos saberes, preservarlos, que circulen, etcétera, es parte de lo que nos interesa en el proyecto. También nos interesa, digamos, que haya personas de distintas edades, dado que nos encuentran, nos interesa, perdón, los encuentros generacionales, con el ánimo de que las personas puedan intercambiar experiencias de vida, ¿no? eh, digamos expectativas también frente al proyecto, frente a la vida misma, ¿no? Creemos que el arte tiene que ver con, con, todo, con todo ello. Yo ¿no? creo que tu mamá está lo que ¿Eh? se puede. La idea es utilizar. quieres? Es que se no pinta, mamá. ¿no? ¿Quieres es este que este este es como terracota? ¿Quieres? El sebo que echan en el cementerio es muy grasoso. Es muy grasosa, Sí, como es demasiado grasoso. Ese es bueno para la madera, como suena. Sí, yo creo que sí. Es muy bonito. Pero pues mira. ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel? Ah, don Manuel. No, Manuel. ¿Dónde está ¿Es Erika? Erika, Erika. Pero, pero es... ella, ¿no? Bueno, Erika tiene, tiene una fijación que es la parte de, la, de su profesión como ilustradora Y trata de hacer lo mismo como ilustración ¿Sí? Entonces tiene, sí. Pero tiene una cosa muy buena y es que trabaja al mismo tiempo Trabaja fondo, figura Entonces eso le da una unidad de, dentro del trabajo Unidad pictórica, unidad colorística ya que no había... ¿Dónde conseguiste esas acuarelas? ¿Esos? Son de mis hijos cuando eran chiquitos